¿Por qué en el ámbito penitenciario federal no están habilitados los celulares y en el ámbito de provincia de Buenos Aires están habilitados? Es la pregunta del día. Radio Oculta, Radio Oculta. Radio Oculta. Episodio 4 Federalicemos el celular eh, Por ahí es medio chocante eh, ver visualmente todo lo edilicio ¿No? porque es chocante, para uno es chocante, imagínense, para la familia, hay gente que también se quiere acercar, pero ya, decir cárcel eh, es chocante ya, y venir y acercarse y ver todo lo delicio, y con un celular parece que no, pero con imágenes, con una videollamada, con fotos, comunicándonos, o uno lo deja tranquilo y uno mismo se queda tranquilo. Tengo un hijo que está, ya hace ocho años, que está en Provincia y fue muy bueno porque eh, permitieron ¿no? la comunicación y uno le enviaba el celular con una fotocopia del DNI y quedaba legal. Hasta ahora él sigue detenido, puede tener el celular encima, va donde va como si fuera que uno está en la calle. porque eh, lo llevan encima, se puede sacar fotos, manda cuando está en el pabellón, eh, la verdad que fue muy bueno y yo veo que tranquilizó un poco a la población y en sentido con la familia también, porque él estuvo en Sierra, Alviar, Junín y se tuvo una forma de comunicarse porque no lo podíamos ir a ver, no lo podíamos... Eh, saber cómo estaba en ciertos momentos, ahora tenemos, pone en estado, eh, cómo está, buen día, cuando arranca el día, está muy bueno. La verdad que sirve, eso para mí que para eh, reinsertar, no que uno se va reinsertando a, a la sociedad con eso, porque si no queda como. Uno queda encerrado en esto y como que el tiempo pasa y uno no, no se da cuenta. Radio Oculta, donde las voces se expresan en libertad. Bueno, yo creo que la problemática de los celulares dentro del ámbito federal tiene un montón de características. La primera de todas es que estamos en un lugar que se encuentra dentro de la capital federal y que hay un montón de intereses creados con respecto a esto. Político, económico, económico, porque... Vamos a arrancar de lo más miserable el servicio penitenciario, con esto lucra, ¿no? Como un montón de personas. Segundo, porque la excusa del celular también es el, es el motivo por el cual, al tener un, una vía libre para entrar celulares, también entran otras cosas. Entonces eso también es otro comercio. Estamos hablando de las drogas, ¿no? Y después de ahí, en adelante, un montón de cosas. Pero bueno, entonces en ese sentido también tiene mucha importancia el celular. El celular eh, en sí, yo creo que es un medio de control. Entonces, como en realidad... Por ahí hay cosas que no se pueden controlar con un celular, por eso a mucha gente no le conviene que haya celulares dentro de la cárcel de Devoto, puntualmente hablando. Y Devoto sería un detonante para que el resto de las cárceles federales tengan celulares. Pero a de eso también, el hecho de no poder otorgarlo en Devoto, frena al resto de, la, de las unidades que podrían tener, porque en realidad si cualquier otra unidad federal tuviera, Devoto sería también uno de los beneficiarios. Cuando se habilitó el uso de celulares, el cambio, digamos, en la cotidianidad fue absoluto. Lucía Cholakian, periodista, en marzo de 2022, publicó una nota sobre cómo los celulares transformaron la vida de las mujeres en las cárceles. Hay algo que es importante aclarar, que es que los celulares en los penales ya existían, pero de forma ilegal. Digamos, había un mercado de circulación que beneficiaba a quienes podían participar, de ese mercado, pero que además ponía en riesgo a las personas que accedían a un teléfono dentro del penal porque podía eh, generar requisas más violentas, eh, que recibieran más castigo, digamos. Por lo tanto, digamos, acá es importante aclarar que, que lo que pasa es una legalización del uso de celulares y como todo proceso donde, donde hay una práctica clandestina y peligrosa que se convierte en una práctica legal, visible, registrada, esto trajo un montón de beneficios que van desde la seguridad de las personas detenidas hasta el impacto que tuvo en sus vidas personales, digamos. Pero principalmente, digamos, pensando en el contexto de la cuarentena, lo que, lo que impactó más fuerte... En, en las personas fue la posibilidad de estar en contacto con sus seres queridos sus hijos, sus hijas, sus nietos, nietas parejas, madres, padres digamos, así que ese fue el primer impacto después hay un montón de ramificaciones que son fascinantes como la posibilidad de cursar eh, materias universitarias por fuera del sistema dedicado a personas privadas de su libertad trabajar, realizar trabajo remoto tomar cursos digamos por fuera de, la, de lo académico había un grupo de de presas que estaban, habían aprendido a coser, a hacer crochet, yoga, clases de inglés, recibían clases de apoyo de afuera y ellas daban clases, digamos, apoyo a sus hijos, sus hijas, sus sobrinos con su tarea. Pudieron empezar a participar de eventos sociales que se virtualizaron desde el asado familiar del domingo hasta las reuniones de padres de la escuela. Y eso también es eh, muy significativo porque. Son personas que, completamente excluidas de esas instancias sociales, recuperaron la posibilidad de participar más allá de estar cumpliendo una condena. Eh, lo cual también nos habla de, de la crueldad y el extremo al que llega el sistema penitenciario al encerrar a las personas. El uso del celular en términos de organización habilitó un montón de cosas. Lo primero es, como vamos de las unidades más pequeñas a las más grandes, dentro de la celda es un grupo de personas que tienen un vínculo, que comparten cierta rutina, etcétera, se armó una lógica de comunicación. Después, entre las celdas, cada pabellón tiene un grupo de WhatsApp donde se informan las actividades que va a haber esa semana, si alguien necesita algo, si alguien justo sale y puede traer algo, eh, todas esas cosas se informan ahí, digamos, como si va el consorcio, y el grupo ese de WhatsApp tiene una representante de cada celda, entonces la representante de la celda además es responsable de después comunicarle al resto de sus compañeras qué fue lo que se circuló en ese grupo. Después hay grupos de todo tipo que tienen que ver con comunicación entre unidades, comunicación en unidades que están en jurisdicciones similares, eh, comunicación en unidades que tienen actividades similares. A mí lo que me parece muy lindo y que destaco todo el tiempo es el trabajo del Taller Solidario Liberté, que es un grupo de presos en Batán, es una cooperativa, que ellos se organizan en todos los niveles, es impresionante lo que hacen, tienen un almacén cooperativo, dan una diplomatura en la Universidad de Mar del Plata, se pusieron una radio. Y Batán, sí, o hasta donde yo sé, organizaba en su momento también comunicación con otros presos. Digo, también para poder tener un intercambio, qué está pasando, digo, hay hay disturbios en una cárcel, bueno, tener la voz de, de los compañeros y no necesariamente lo que se publica en medios que sabemos es en la mayoría de los casos extremadamente estigmatizante y en un punto también, digamos, poco creíble. Entonces ahí lo que se empieza a generar es una red de comunicación que antes no existía eh, que no solo es una comunicación, digamos, de cómo estás, en qué andas, sino de generar redes, digamos, de empezar a generar conocimiento, de dejar ciertos precedentes de las cosas que ellos viven, de poder intercambiar virtualmente frente a personas que no estamos privadas de nuestra libertad. Así que, eh, resumidas cuentas, la organización que se pudo dar eh, dentro de las personas privadas de su libertad es equiparable, digamos, a la, a la organización que tenemos las personas que estamos afuera, pero con la, la cualidad de que esa organización sistemáticamente es negada. ¿no? Entonces, como so, es, una, es una organización que no se desea por parte de los guardias, por parte de los oficiales de los, de los penales y por parte del sistema judicial entero. Eh, esto es Vox Populi, digamos, pero en noviembre de 2020 a los presos les habían dicho que se iban a reanudar las visitas y creo, si no me equivoco, muy pocos días antes les avisaron que no. Eso desató disturbios que se convirtieron en motines muy serios, donde hubo muertos y muchísimos heridos por parte de los guardias de seguridad y la policía que entró eh, y, la, y la violencia que se, que se desató contra ellos. Por primera vez ellos tenían celulares para grabar esto. Hicieron streamings, transmitieron por Instagram, vivos de Facebook, subieron videos a YouTube, reward, grow, eh, compartieron cosas por WhatsApp. Y esto también fue una forma de organización, porque les permitió a ellos mostrar por primera vez lo que estaba sucediendo. Ese material después se usó para la presentación de un montón de avias corpus a partir de los disturbios de esos días. Y me parece que eso también es un muy buen precedente, ¿no? que se empiece a tomar la voz de ellos y el material que ellos pueden generar como una instancia probatoria para condenar, eh, o perseguir, o investigar ese tipo de violencias. Bueno, frente a la problemática de no tener eh, un dispositivo móvil, podemos encontrar eh, más facilidad para poder estudiar a través de Internet, porque hoy en día el mundo se maneja con Internet. Estamos en una época postmoderna donde hay Internet y el Internet es todo. Eh, nos facilitaría un montón el tema de Encontrar resúmenes Poder estudiar algunas cosas Instruirnos en otras que Que, que queramos ver Con la materia que estamos cursando eh, Con la carrera que estamos haciendo Para un trabajo práctico La revinculación familiar también Que generaría con nuestras familias A través de una videollamada Tendría muchísimos beneficios el celular realmente Habilitado en este ámbito Así que el Internet hoy en día, como es todo, abarca un montón de sentidos. Sería una, una solución a muchos problemas. Yo creo que con el método de seguridad que tiene el Servicio Penitenciario bonaerense podría aplicarse el Servicio Penitenciario Federal de la misma manera, ya que con el avance de la tecnología pueden tener el control sobre, sobre el dispositivo y sobre las cosas que se pueden hacer y las que no. Hoy en día, con la tecnología que está avanzada, podría tener cada, cada eh, detenido su celular con la avanzada que hay, que eh, se registra su nombre. Con las antenas, con el dispositivo, todo sale mejor a la luz. Antes que tenerlo escondido, puede ser legalmente y se registran mejor las cosas. Bueno, el tema de los celulares en, en la capital federal, en el contexto federal... En mi caso personal, y creo que mucho, como contaba el compañero con su hijo, creo que el beneficio principal es la familia. Porque, como decía el compañero, en el caso de que pase algo malo, se comunica. Y en el caso que pase algo bueno, también es bueno comunicárselo a la familia, porque la deja tranquila. Más allá de los avances, por ejemplo, de educación, de los talleres de música, radio, como en este caso. Uno puede mandar fotos, comunicarse, escuchar música. Todo eso creo que, que nos sirve mucho. Si puede ser para, para, el, para la provincia, ¿por qué no podría ser para la capital también? Creo que lo principal es la familia. Yo a mi hija, personalmente, hace un año que no la veo. Y teniendo un celular, podría hacer una videollamada. Por ahí yo no quiero que venga acá a ver este contexto. Así que creo que, principalmente, eh, los beneficios son esos. El tema, viste, lo de los celulares que se autoricen, digamos, sacan lo, lo que es Capital, ya que Monerense está autorizado. Y bueno, a mí me vendría bien que me autoricen, digamos, su celular, ya que no puedo ver a mi hija. Entonces, a través, de, ¿me entendés?, de tener un celular autorizado yo la podría ver, ¿me entendés?, digamos, envío video, videollamada, saber cómo está y, bueno, ...que la situación sea diferente. La verdad que... ...me gustaría que... ...por qué no lo implementan... Eh, ...generalizado para todos, ¿no? Que, que, que inconveniente hay... Así que... ...que bueno, esperemos que esto... ...prospere o que no den una oportunidad al resto no. Rayo oculta episodio 4 feralicemos el celular.